El presidente Vladimir Putin acusó a la OTAN de estar participando en el conflicto al entregar armas a Kiev. Esto realmente es participación. ¿Por qué? Porque no es la cooperación técnico-militar usual. No es como que estén obteniendo dinero a cambio. Estas armas están siendo transferidas unilateralmente. Están formando parte, aunque indirectamente, de los crímenes cometidos por el régimen de Kiev. Putin acusó a Occidente de querer destruir a Rusia, en una entrevista que fue difundida por el canal Rosilla este domingo. No es que... Ellos tienen un solo objetivo, quebrar a la ex Unión Soviética y su parte principal, la Federación Rusa. Solo entonces quizás nos acepten en la llamada familia de los pueblos civilizados, pero solo separados, cada parte por separado. ¿Con qué objetivo? Para manipular a esas partes y ponerlas bajo su control. El presidente de la Federación cree que Ucrania prepara la ofensiva para frenar a las tropas rusas de los asentamientos que vienen capturando en la operación militar especial.